Rafael Díaz, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al ser cuestionado este viernes sobre la situación actual de esa organización política de cara a las elecciones del 2020, manifestó. Defectiblemente, las bases del Partido de la Liberación Dominicana ya después sí han elegido un candidato, y ese es el Leonel Fernández, porque con él nos reencontraríamos con lo que son las esencias de una dirección política que en cada proceso trabaja para lograr los objetivos y que en estos momentos no, no, no está el partido no se siente representado en algunos estamentos del poder. En los últimos meses son evidentes las diferencias entre los principales líderes del PLD. Unos abogan por ajustes para una reelección de Danilo Medina, otros con la consigna Leonel Fernández. Independientemente de compañeros que han salido eh, con candidatura Entendemos que ellos ya están en sintonía con el pueblo Y el pueblo que quiere al expresidente Leonel Fernández Y conocemos de, también de un impedimento constitucional Que tiene el actual presidente Danilo Medina Y que en alguna ocasión ha reiterado que no volvería Algunos funcionarios y algunos eh, legisladores Se han pronunciado a través de los medios de comunicación De que le gustaría que Danilo siguiera Bueno, pues claro es lógico que ellos entienden que debe continuar el presidente Danilo Medina porque representa sus intereses. Ahora, los intereses de la mayoría de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana están representados en la candidatura de, del expresidente Leónel Fernández. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulo.